soy Israel Banquera y en esta hora quiero mostrarles un video un método para coger dictado en Excel, entonces quiero que aprovechemos estos minuticos para hacer ello, entonces vamos a abrir Excel, entonces vamos a, a, a escribir aquí un número cualquiera ya que en Excel se usa más que todos números, lo único que vamos a hacer es presionar la tecla Windows más la tecla H al mismo tiempo, ¿no? tenemos la tecla Windows más H esperen que estaba hablando eh, y se me copió eso allí y no, y esa no era la idea vamos a copiar un número aquí, listo entonces vamos a hacer lo siguiente activamos una vez, activamos el micrófono con la tecla Windows más H y lo tengamos aquí, aquí ya podemos, acti podemos, podemos activar y desactivar. Entonces vamos a copiar, vamos a, escribir, a decirle que nos copie 2021, 2021 y como pueden ver eh, copia números sin ningún inconveniente y si nosotros por ejemplo queremos copiar un número determinado que lleve mucho, eh, por ejemplo que lleve el signo, el guión, y les voy a enseñar un método, si por ejemplo aquí vamos a escribir 2021-04 y no nos copia el signo guión, hay un método para solucionar el problema y es el siguiente, miren lo que voy a hacer 2021-04, como pueden ver me escribió guión en letra cierto? y lo quiero en número, entonces si, si, si gustan lo dejan así. De lo contrario pueden hacer lo siguiente. Si gustan lo de... Eh, escriben guión... De, perdón, no les supo explicar esa parte. Si gustan dejan todo lo que lo que digan con letra. ¿Cierto? Que después lo reemplazan de este, de este modo. Seleccionan toda la casilla donde quieren reemplazar todas las palabras que les dejó con guión. Supongamos, por un ejemplo. Simplemente seleccionamos la casilla y nos vamos a ir acá a la opción que dice buscar y seleccionar. Entonces vamos a dar clic en reemplazar. Y aquí en reemplazar vamos a escribir la palabra guión tal cual como está aquí. La podemos copiar para que no tengamos que escribir y la vamos, la vamos a pegar aquí. Y aquí escribimos el guión, ¿cierto? Y damos clic en reemplazar todos. Damos clic en aceptar. Y como pueden ver, mire ya, ya quedó aquí 2021-04. Entonces de esa forma lo pueden hacer. También pueden hacer lo siguiente. Pueden escribir así. 2021.04 Entonces pueden copiar así todo, todo pueden escribir 2021. Tal 2021.020 Así cierto, y después de que tengan todo con punto, así de esta forma separado por punto, entonces eh, se vienen acá a reemplazar y en vez de escribir guión. Solo ponen, el punto, eh, solo ponen el punto que es más fácil de corregir y dan reemplazar todo y miren que ya quedó tal cual como ya O sea, todo está basado en, en, en analizar bien la situación pero es posible hacer todas estas cuestiones en Excel Entonces es son unos trucos que les quería mostrar ahora Aprovechando este tiempito nos llenamos un poco más de conocimiento y así vamos avanzando. No olviden de compartir el contenido y de suscribirse, activar la campanita y comentar y chao.